¿A cuánto estás dispuesto a, a ceder de tu libertad a favor de que la vida eh, te sea más fácil? Yo soy un, los, vosotros Exacto. dos me conocéis bien, Samuel y Jorge, sabéis que soy un usuario masivo de productos de, de Google, especialmente de productos de otras compañías. Y que además los llevo activados todos y los llevo todos encima. Eh, ¿Por qué? Porque me hacen la vida más fácil. Es tan simple como eso. Sí, sí, He más, eh, todo ahora, más cómodo. Eh, ha caído la comodidad que decía antes Jorge, ¿no? o Yo sea... soy consciente de que cada vez que yo activo el GPS del, del teléfono móvil, utilizo el Navigation, eh, que es muy a menudo, yo sé que Google sabe dónde estoy en cada momento, sé mm. que Google si quisiera, me podría hacer muchísima publicidad, y que si mañana mezclara todo eso con el resto de cosas que utilizo de ellos, Gmail, el Hangout que estamos utilizando ahora, eh, y todo, el, todo eso, le, le quisiera dar una utilización lo utiliza así, eh, muy probablemente me daría hasta miedo si viera el resultado final, estoy segurísimo. Eh, pero al final es, es siempre es, es esa delgada línea roja, al final no, de, no debemos eh, olvidarnos que, que la privacidad es un bien disponible, bueno, un bien, un derecho disponible por parte de, lo, de todos los ciudadanos y que como bien dice Samuel, mmm, no somos conscientes de que ese bien eh, probablemente, no sé si será el bien más preciado o al menos uno de los más preciados eh, que tendremos en este siglo en este siglo XXI y mucha gente eh, ya lo ha ya ha dispuesto de ello y se ha olvidado de, de, digamos, no se ha dado cuenta que ya no puede volver para atrás, aunque es ciertamente difícil volver para atrás. Samuel sabe bien de, de esta parte mm. y es realmente complicado, hay casos realmente difíciles, imposibles de, de volver para atrás.